¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿Cómo les, ¿cómo les está yendo? Bueno, la verdad que estamos haciendo una transmisión ahora en directo eh, no estoy usando la otra página que hasta el momento veníamos usando que es una página que hasta aquí nos ayudó, que es la página StreamYard y eh, ahora estoy transmitiendo directamente desde Facebook Live y bueno, la verdad es que eh, esto es una nueva experiencia para mí Voy a intentar que esta transmisión salga lo mejor posible. Hoy eh, hemos tenido una, una situación este, que gracias a Dios ya está resuelta, que no, no, no fue para tanto, pero nos habían avisado de que iba a haber una marcha eh, y que por lo general cuando pasan estas cosas vayan a la iglesia y por una situación de precaución nada más eh, no, no fuimos en forma presencial allí a, a la iglesia. Ahí ya estoy viendo que se están conectando... Eh, me pongo los lentes y lamentablemente va a estar reflejando pero eh, voy a intentar hacer lo que constantemente hago en todas las transmisiones que es eh, justamente compartir el link de eh, esta transmisión eh, y, y de que todos lo puedan estar viendo eh, automáticamente eh, acá estoy viendo la, la transmisión en directo eh, y bueno está saliendo como si fuera de obviamente de lo que es desde un celular eh, y por eso eh, lamentablemente eh, ahí estoy en, en esta eh, en este prueba y, y, y error prueba y error que solemos tener bueno ahí les voy a compartir el link a los que eh, ahí me dice Ketty que ya está presente a los que me están eh, viendo para que lo puedan estar compartiendo eh, directamente desde ahí y lo puedan eh, ya estar eh, reflejando en sus celulares, en sus tablets, en sus computadoras, en lo que ustedes tengan y puedan eh, compartir este, este momento de, de reflexión y de, y de acercamiento a la palabra de señal. Bueno, ahí ya les compartí, salgo de, del Facebook Live de, de la computadora y ya me voy a ver si puedo estar eh, directamente con nuestro pdf o nuestra sesión 8 que les había compartido el, el pasado sábado para que lo puedan tener eh, presente ¿Eh? así que bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos están viendo, gracias por estar allí eh, y bueno ahí voy a estar leyendo sus comentarios lo que les voy a pedir es si me pueden dar un, un, un feedback, una ida y vuelta si se está viendo bien y si se está escuchando bien, si se está escuchando bien, bueno, eso sería este, lo mejor para, para mí. ¿eh? Ahí les pido que me comenten si es posible que eh, cómo, cómo se está viendo desde eh, sus casas, si ustedes lo están viendo en forma eh, correcta. ¿sí? Y si lo están viendo en forma correcta, perfecto. Entonces allí ya estamos este, eh, tranquilos de que se está. Ahí está, buenísimo. Me dice Marta. Teresita Villegas, bienvenida. ¿Cómo andas, Marta? Que el Señor te bendiga. ¿Eh? Gracias, gracias por, por el comentario. Ya me da la tranquilidad de que se está escuchando bien, que se está viendo bien. Y bueno, eso ya, eh, por lo general, nos, nos da un poquito de, de, de satisfacción de que por lo menos la transmisión está saliendo bien. Eh, estoy probando. No sé si nos vamos a quedar con esta modalidad. Eh, la, eh, lo ideal sería eh, transmitir directamente desde... Facebook para no estar transmitiendo desde otra página y así se ralentiza toda la transmisión. Pero eh, también quiero ver si eh, la calidad del audio, la calidad de la imagen es este, mejor o si es igual, bueno, seguimos como, como estábamos. ¿sí? Así que, eh, ¿qué te parece si ya vamos a la palabra del Señor? Nosotros estamos en la sesión 8, hoy justamente por esto no estoy transmitiendo la, el... el este, el PowerPoint eh, ya, ya voy a buscar la vuelta para poder transmitir el PowerPoint pero eh, vos lo tenés ahí en tu PDF o lo tenés en tu eh, en el grupo de WhatsApp, eh, acuérdate que te lo envié y seguramente que ya lo estuviste leyendo, ya lo estuviste viendo ya estuviste analizando un poquito porque es uno de los temas más conflictivos sobre todo en esta época hola Mónica, bendiciones gracias a, a, a los que nos están viendo eh, gracias a todos los que están eh, conectándose en vivo en este momento. Eso es buenísimo. Y gracias por, por los comentarios que ya están haciendo. Eso siempre me da una devolución. Así que bendiciones para todos los que se están sumando. ¿Qué te parece si oramos y ya eh, comenzamos a analizar, a leer primero la palabra y luego analizar el texto que nos corresponde a esta sesión número 8 de la Carta de Efesios? Oramos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por la bendición de estar juntos. Gracias porque vos sos siempre fiel y siempre nos estás ayudando. Gracias por este tiempo que podemos compartir juntos de tu palabra, del análisis de, de, de cada versículo, de cada, de cada frase, aún de cada palabra en particular. Gracias por todo lo que hasta acá nos ayudaste y gracias porque lo que está viniendo es bendición para cada uno de nosotros. En tu nombre nos encomendamos, te pedimos que nos estés hablando, que nos estés ministrando a través de este pasaje. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, ¿qué les parece si leemos Efesios capítulo 5 desde el versículo 22, que ahí nos habíamos quedado, y vamos a ir hasta el capítulo 6 en el versículo 9? ¿sí? Se me ven en los lentes el reflejo de la computadora, de las luces, bueno, perdón, este, no hay manera de quitarlo eso, pero eh, bueno, eh, lo estoy viendo y, y, y por ahí puede ser un poquito molesto, pero vamos a leer ya directamente los versículos. Dice... Del 22, acuérdate que estamos, estamos tomando la Reina Valera como, eh, 1960 como nuestra base, pero vos podés leer y podés eh, compartir y podés tener otras versiones que seguramente van a enriquecer este estudio, este momento de, de reflexión. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Buenas noches, Nathan. Buenas noches, María Laura. Qué bueno. Eh, no, no se pasó el día de Celebremos, Natal. No, esto es eh, Efesios. Esto es el estudio de Efesios y ocupamos la página de Celebremos la Recuperación. Así que quédate tranquilo. Este, el Celebremos la Recuperación lo tenemos todos los jueves. Continúo, ¿sí? Dice eh, el 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos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 cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo, eh, criadlos perdón, en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Sí, Nathan, este, qué bueno, ahí nos saluda también María Laura, este, bendecida noche María Laura y, y a todos. este, Sí, eh, por ahí la, la confusión fue eh, de que justo estamos en una transmisión en vivo y, y estamos en el canal de Celebremos la Recuperación, pero ocupamos siempre este canal para también estar transmitiendo los estudios de, de Efesios y de crecimiento de la iglesia. Bueno, aquí vamos a analizar este pasaje que digo bien que eh, para este tiempo o para esta época donde eh, hay un avance de eh, los derechos eh, femeninos o los derechos de la mujer, parece chocante lo que dice Pablo, pero vamos a intentar, eh, eh, vamos a intentar explicar qué es lo que eh, realmente está diciendo y cuál es el sentido de todo este pasaje, porque todo el pasaje tiene un hilo conductor y tiene un sentido. Así que eh, vamos a empezar desde el final del pasaje, o sea desde eh, lo último que Pablo había estado argumentando, para ir desglosando y llegando a la parte que seguramente hace más ruido o va a generar más conflictividad en la comunidad o en la sociedad en este momento de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente. Pero la última frase de Efesios 6, 9 habla de que no hay favoritismo, que no hay acepción de personas. Fíjate que dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Interesante, acuérdate que en esta época la esclavitud era común y lejos de meterse o de involucrarse en un tema conflictivo, que también lo era en ese momento, el tema de la esclavitud, eh, Pablo habla de otra actitud, él habla de algo este, mucho más superador. Y en este caso, lo que está dando, o el consejo que está dando, es que cada uno de los que está en la situación que esté, ya sea como eh, el patrón, que sería la figura que nosotros tenemos hoy en día, o eh, el amo, que era la figura de ese momento, y el empleado, que seríamos nosotros ahora en el 2022, o el siervo, que en ese momento estamos hablando del primer siglo este, eh, después de Cristo, que cada uno entienda de que no hay acepción de personas, de que el Señor no tiene favoritos, y que nuestra condición social, nuestra condición económica, no es... Este, condición que nos va a excluir o incluir en el reino de los cielos. O sea, no es que porque yo tenga dinero o tenga falta de dinero voy a ser más o menos que cualquier otra persona. Para Dios no hay acepción de personas, que es lo que está queriendo decir Pablo en este pasaje. Y arrancamos o comenzamos desde esta eh, premisa porque evidentemente había una gran comunidad dentro de la iglesia que eran esclavos. Y había una gran comunidad que dentro de la iglesia que eran amos. Entonces, en todo este pasaje lo que vamos a estar viendo son consejos y eh, pautas para relaciones sociales, para relaciones que vamos a tener como sociedad, como familia, como iglesia, como eh, organismo vivo, relaciones que nos van a conducir a nuestro comportamiento cristiano. Y en este caso, hola oh, Norma, bendiciones, ¿cómo está? Qué bueno que pudiste entrar, qué lindo que pudiste eh, eh, lograr el, el objetivo de poder entrar y gracias por estar compartiendo eh, este momento con nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Pablo en esto? De alguna manera, eh, traer alguna norma de conducta, normas en, en plural, de conducta que nosotros debemos sobrellevar en nuestra vida cristiana. Me gustó mucho lo del video. ¿Alguno vio el video? Lame, lamentablemente hoy no estoy en vivo con, con, con algunos para que me puedan contestar ahí rápido, pero eh, espero sus comentarios ahí de, de, este, de Facebook para que me puedan dar ese ida y vuelta. ¿Alguien vio el video de JD Greer que les mandé el sábado para que podamos ir anticipando eh, este momento de reflexión? ¿Alguien lo vio? Vieron que él está en ese video... Eh, en un restaurante, o lo que sería para nosotros eh, un bar o un, un, un bodegón, y ahí está, y, y, y se desarrolla todo el, toda su charla, básicamente ahí, y muestra algunos aspectos, ¿no? Y comienza con una señorita, o con una mujer, que entra, no sé si lo viste, que entra a este restaurante, y que eh, se encuentra con la, lo que sería eh, la, la pileta o, o la bacha de, de la vajilla, llena de eh, platos sucios. ¿Lo viste? Ahí dice María Laura que lo vio. ¿Viste esta situación? Y fíjate que esa situación, muy interesante, muy interesante porque algunos vamos a los restaurantes justamente con la idea de que nos sirvan, pero otros... Van a los restaurantes para servir. Y obviamente que no lo hacen gratuitamente, sino que todo esto es un negocio que genera dinero. Pero aún así están sirviendo. Y algunos sirven a las mesas. Hola oh, Isaura, qué bueno que te pudiste sumar, Isaura. Qué lindo, qué lindo que estás acá con nosotros. Bien, algunos sirven a las mesas, otros tienen que limpiar. ¿Te pasó de limpiar los platos, de limpiar la cocina, de limpiar la... Este, eh, el comedor, las habitaciones, ¿te pasó de estar limpiando y preguntándote, seguramente que por ahí en tu mente como nos pasa a todos, preguntándonos cuándo será el día que otra persona pueda estar haciendo lo que estoy haciendo yo ahora? ¿Te preguntaste eso? ¿Te pasó alguna vez por la mente preguntarte eso? Mientras eh, estás lavando eh, la vajilla, estás lavando los platos, estás lavando los cubiertos, los tenedores eh, de otras personas, en este caso, o de tu familia, y decir, ¿cuándo será el día que otro u otra va a estar haciendo la tarea que estoy haciendo yo? Y te habrá pasado, ¿no? O, o te habrá pasado decir, ¿por qué todos dejan sus cosas? Esto pasa sobre todo en las familias, ¿no? Y en, en familias eh, bastante más completas. ¿Por qué pasa que todos dejan... Este, los vasos, los platos, los cubiertos, todos los dejan allí en esa en esa pileta, en esa este, eh, en ese lugar, y nadie parece que quiere o intenta lavarlo. ¿Te, te preguntaste eso? ¿Te levantaste a la mañana temprano y, y, y tenías que hacer otras cosas? ¿Y tuviste que primero lavar lo que ensuciaron a la noche anterior porque este no no nadie limpió, nadie este, eh, lavó? ¿Te pasó eso o no te pasó? Porque, no sé si viste la cara de esta, de esta señorita o de esta chica, que era muy gráfica la cara. La cara como de, eh, otra vez tengo que volver a hacer lo mismo, otra vez tengo que volver a limpiar, otra vez tengo que volver a, a ganarme mi dinero, mi sustento limpiando lo de otros. Haciendo esta tarea que, evidentemente... No es la tarea que todos deseamos hacer. No estudiamos para lavar los platos, no nos preparamos para eso, no, no estamos este, haciendo una carrera universitaria para terminar justamente de esta manera. Pero, pero circunstancialmente o habitualmente lo hacemos. Y pongo solamente ese ejemplo porque ese es el que aparece en el video, pero todos estamos en labores, en tareas, que probablemente a otras personas y a nosotros mismos no nos terminen de agradar. Y esto es lo que estaba diciendo, ¿Mm? esto es lo que estaba diciendo, ¿cómo servimos vos, yo? Porque la mayoría de nosotros admitamos, no, no, son, no somos patrones, no tenemos un gran caudal económico como para poder ser empleador de, de otros, aunque sí los hay dentro de la congregación o dentro de las congregaciones, pero la mayoría de nosotros no lo somos, somos los que estamos del otro lado, los que estamos recibiendo empleo o los que estamos recibiendo pago por nuestro tiempo de servicio. ¿Cómo servimos? qué es lo que me preguntó y que me, me interesó. Ahora, imagínate que tu patrón, tu patrona, la persona que te empleó, tu empleadora, tu empleador, sea cristiano, sea cristiana. ¿Cómo serviríamos en ese caso? ¿Lo haríamos mejor? ¿Lo haríamos con menos ganas diciendo, bueno, total, es un hermano, es una hermana y me tiene que perdonar? Iríamos todos los días, seríamos igual de responsables, tendríamos nuestras irresponsabilidades y nos ampararíamos en que Dios nos perdona. ¿Cómo servimos? ¿Cómo lo hacemos? Desde el punto de vista de los empleados. Si yo fuera patrón o si yo fuera empleador, si yo fuera este, un empresario, ¿cómo estaría tratando a mis subordinados? ¿Cómo los trataría? ¿Los trataría con el mismo respeto? ¿Los trataría mmm, no tan bien? ¿Los trataría con amor? Y si los trato con amor, tendría ese temor de decir, pero por ahí se me, me van a tomar mucha confianza y me van a este, eh, querer sobrepasar eh, lo que yo quiero darle de buena fe. Es bastante complejo este tema, porque este tema es una de las grandes quejas que tienen aquellas personas que conocen al Señor, que emplean a personas cristianas y que luego el servicio, la retribución en tiempo y en, en, en trabajo no es tan efectiva como personas que por ahí no conocen al Señor. Y lamentablemente en el ámbito del Señor, contame vos si, te, si escuchaste esto, pero en el ámbito este, eh, cristiano muchos empresarios, muchos eh, empleadores cristianos no quieren tomar hermanos de sus propias congregaciones no lo quieren hacer ¿por qué? porque no han tenido buenas experiencias y las experiencias han sido más conflictivas que bendecidas y entonces al tomar personas de la misma congregación hay personas que eh, creen que esto es un salvoconducto al igual que sucede al revés. O sea, qué tremendo es esto, ¿no? Nos pregunta ahí, y, y, y nos lleva también a una pregunta bastante fuerte, que dice, ¿por qué Pablo no dice, amos, liberen a sus esclavos? ¿Por qué? ¿Por qué no, lo, no, no, no, no se metió de lleno? ¿sí? Porque evidentemente Pablo no estaba interesado en, en hacer un cambio social, como para cambiar toda la estructura social de, de ese momento, sino que lo que quería Pablo era que cada uno de nosotros pueda estar sirviendo de una, manera, de una manera cristiana. Y ahí viene el desafío para vos, para mí, de tomar lo mejor de lo que nos está diciendo aquí. ¿sí? Fíjate lo que dice en los versículos 5 al 8 de, el, este, de lo que acabamos de leer. Dice, siervos...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 ¡Qué interesante! o sea que una vez escuché una, una palabra que hablaba justamente de el trabajo como adoración, como servicio a Dios, tomando este pasaje y tomando otros pasajes que avalaban esta idea? Y a mí realmente me interesó mucho y me marcó esa, esa palabra, esa prédica, esa enseñanza, porque la verdad que si yo y probablemente este, vos y cualquiera de nosotros, Tomamos nuestros trabajos terrenales como un servicio a Dios, como nos está diciendo Pablo acá, ¿eh? sirviendo a Dios como justamente somos, ¿eh? personas cristianas y haciendo la voluntad de Dios. Lo que escuchan ahí de, de fondo es la gata que está desesperada por comer, así que ahí ella le están dando de comer a la gatita. Pero este, ahí vamos, no sirviendo al ojo, sino que sirviendo a Dios, ¿eh? Fíjate cómo cambia toda nuestra perspectiva laboral y cómo nuestra perspectiva justamente de trabajo se comienza a ser una perspectiva de adoración y de servicio a Dios. Y ahí se transforma nuestro trabajo en una mera, un, un mero este, eh, eh, solamente eh, medio para poder conseguir dinero y el trabajo se transforma en un espacio donde Cristo comienza a a ser el, el centro y el reinado de esa situación y vos decís, pero mi jefe no es una persona buena, mi jefa no es una persona este, eh, justa ¿por qué voy a servir al Señor en ese lugar? porque el él, la que está llevando la luz de Cristo sos vos y soy yo así que eso es lo que nos está diciendo Pablo habla a los amos en el último Dice, ustedes también tienen que hacer lo mismo y tienen que dejar las amenazas y tienen que trabajar o tienen que atender a sus siervos de una manera justa, de una manera agradable, porque para Dios no hay acepción de personas. Qué interesante esta postura. Y si empezamos a ordenar esto, que tiene que ver con nuestras labores, con nuestros trabajos, con nuestros momentos de eh, conseguir nuestro dinero, y si somos personas justas, si somos personas honestas, si somos personas que hacemos las cosas como para el Señor, eso va a impactar, eso va a impactar, eso va a hablar mucho más fuerte que cualquier otro mensaje. ¿Qué pensás de todo lo que estamos compartiendo? ¿Estás teniendo la misma, la misma sensación que me está dando a mí sobre esto? Eh, si querés compartirme ahí, este, eh, porque necesito lida y el vuelta, estoy solito acá, acá, este, me siento un poco, eh, un poco solo hablando a la cámara y digo, a ver, este, eh, ¿estaremos pensando lo mismo? ¿Nos estará hablando Dios de, de lo mismo? Eh, ¿qué, ¿Qué pensás? Porque la verdad que es mm, sumamente eh, fuerte lo que está diciendo Pablo en cuanto a nuestras eh, relaciones laborales o a nuestras relaciones... Eh, que estamos generando dinero, ¿no? Entonces, interesante lo que está diciendo aquí en cuanto a, los, eh, a, a las relaciones laborales, ¿sí? Eh, ahora, metamos en otra parte, ¿no? Porque, eh, evidentemente, esto que nosotros estamos viendo eh, tiene que ver con esa palabra, ¿viste? Que ahí dice, y ustedes, amos, no provoquen. Y, evidentemente, también habla de no provocar a los padres a ira, ¿sí? No provoquéis, no, no amenacen. ¿Eh? Y ahí, ¿qué, eh, qué, qué buena es la palabra que nos dice en nuestro, eh, en nuestro PDF. Fíjate que dice que la palabra provocar en griego es, a ver si lo leo bien, parorgizo, ¿eh? o para parorgizo con Z, ¿eh? que significa no provocar a ira. Hay un tiempo verbal que tiene que ver con el para, que sugiere que es un problema persistente. O sea, no continúen, no continúen provocando constantemente a ira. Y hay un texto paralelo que está en Colosenses 3.21, que me gustaría que lo leamos. Ahí Norma dice que está pensando algo similar. Qué bueno, Norma, que este, estemos coincidiendo en este pensamiento. Y si no coincidimos, no hay problema. Está muy bueno también que nosotros podamos eh, expresarlo, así que no, no, no me voy a enojar si no coincidís, porque eh, es un tema, eh, la verdad que como para poder eh, hablarlo. 3.21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, esto es Colosenses 3.21, para que no se desaliente. Pablo constantemente estaba hablando de las relaciones personales, y este provocar a ira eh, o exasperar, habla de una actitud constante. A veces los padres somos intensos y queremos que nuestros hijos logren las cosas como este, pensamos que las tienen que lograr. Y a veces en ese, en ese intento, en, esa, eh, en, en ese querer ayudar o querer corregir cosas que estamos viendo que no son correctas o que tendrían que mejorar, a veces comenzamos a provocar. Y lo que Pablo está diciendo a, nos, a nosotros, a los padres, hoy estoy en el rol de padre, ya estoy este, también en el rol de abuelo, algo que me, que me enorgullece y que me pone muy contento, pero en el rol del padre tengo que tener en cuenta lo de... Eh, esto de no provocar, no provocar, porque cuando provoco, lamentablemente, lo que estoy haciendo es exasperar, ¿sí? Ay, ah, me dice Ketty que es real y que nos cuesta, ¿sí? Ketty, nos, nos cuesta un montón, este, a todos nos cuesta esta situación, ¿sí? Eh, ¿Cómo hacemos enojar los padres a los hijos? ¿Cómo hacemos enojar? Insistiendo en los temas que sabemos que los molestan, ¿sí? Este, por ahí queremos corregir y está bueno corregir, pero por ahí somos insistentes y somos este, eh, casi que eh, exasperantes con nuestras palabras. Y yo creo que los padres, eh, y, y, y acá está justo el masculino, ¿no? eh, tiene que ver con que eh, a veces somos un poco más exigentes que las madres. Aunque las madres también son exigentes, pero los padres es como que somos un poco más inflexibles. Y, y bueno, este, esta situación es bastante compleja eh, para que nosotros podamos eh, entender esto que está pasando. ¿no? Los padres, eh, por ahí somos más provocadores. Y esto está, nos viene para nosotros. ¿sí? Y los versículos 1 al 3 hablan de la obediencia. ¿sí? De la obediencia a los, eh, este, a, a, a los padres. ¿sí? Ahí, fíjate si podés buscar... dame un segundito que me parece que hay mucho ruido. Acá voy a intentar que haya un poquito menos de ruido. Y ahí continuamos. Pero fíjate, 1 al 3 de lo que estamos leyendo eh, de eh, Efesios. ¿Sí? Efesios 6. Un segundito y ahí ven, ¿Sí? Ahí, ahí continuamos, ahí vamos a bajar un poquito el, el, el, el sonido de, de fondo, ¿sí? Bueno, sigamos, a ver, y, y fíjate lo que dice la palabra en esto que estábamos este, leyendo de Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Fíjate que este, habíamos hablado del de, de exasperar y ahora estamos hablando de la obediencia. ¿Y por qué la obediencia va a, eh, a dar como resultado la larga vida? ¿Sí? Es una promesa. Ahora, nos pregunta ahí el, el, el texto que también hace una pregunta muy capciosa y dice, ¿produce siempre la obediencia una la larga vida? ¿O qué está diciendo realmente esta promesa? ¿Sí? Lo que está diciendo es justamente eh, la justicia de poder nosotros ser bendecidos y de tener como una, este, una, un, una bendición nuestra larga vida. ¿sí? Ahora, esto no, no necesariamente eh, va a ser así porque la vida está controlada por el Señor y lo de la largura de días este, eh, es relativo a cada uno, a su, a su propia vivencia. Pero la verdad es que si nosotros escuchamos los consejos, de nuestros padres, de nuestras madres. Y si nosotros decimos, por ejemplo, acá nos da un, un ejemplo de que si te dice tu mamá, no metas las tijeras en el toma corriente eléctrico, obviamente que la sobrevivencia de ese chico, de esa nena, este, va a ser eh, mucho más eh, probable que si está haciendo eso. Mi hermano más chico, eh, la verdad que hizo eso, metió no fueron las tijeras, sino que él metió las agujas de tejer. Al toma corrientes, uy, no saben lo que le pasó. Bueno, eh, aprendió, creo que aprendió de la peor manera de que la corriente eléctrica no es una una, eh, una fuente de, de, de juguete, una fuente lúdica, sino que este, es bastante peligrosa. Pero eh, la idea para que nuestros hijos, para que nuestras hijas escuchen esto, eh, tiene que ver con este consejo: no eh, largura de vida o largura de días. Para el que obedece, hay un mandamiento con promesa, hay una promesa de bendición. Y honrar a nuestros padres, ¿eh? este, hola Luisa, hola Katie, sí, es tener una buena calidad de vida. Eh, honrar a nuestros padres nos asegura de que nosotros seamos justos, de que seamos personas eh, bien intencionadas, de personas de bien y personas que vamos a ser siempre bendecidas por nuestros padres, por nuestras madres. Vamos a ser bendecidos, ¿sí? Dios va a seguir bendiciendo, Dios se encarga de bendecirnos y ellos se encargan de orar para que Dios siga bendiciendo. ¿Cuántos eh, tenemos mamás y, y, y o oh, papás cristianos y que siguen orando por nosotros? ¿Qué, qué lindo es saber, tengo alguien que está orando por mí, que me está bendiciendo, y mi respuesta es la eh, honra, honrarlos, ¿sí? darles ese, ese lugar de privilegio que debe tener cualquier mamá, cualquier papá, que se siente bien amado. ¿Y cómo comienza a cambiar nuestra relación familiar si nosotros tenemos una, una buena relación? ¿Cuántos quisiéramos tener una familia bendecida? ¿Cuántos decimos yo quiero que mi familia tenga relaciones sanas, relaciones constructivas, que no, que no sean relaciones tirantes, tensas, que no sean relaciones o, o rotas o cortadas o disfuncionales, que nosotros necesitamos eso, eso que Dios esté haciendo en nosotros. ¿sí? Los padres y los hijos, las madres, las hijas, todos necesitamos del Señor. ¿sí? Crianzas adecuadas. Acá nos da algunos versículos sí que me gustaría que lo podamos compartir. Fíjate lo que dice Deuteronomio 5.16. Como siempre te digo, te voy a estar compartiendo en la versión Reina Valera porque es la nuestra versión de cabecera la que estamos teniendo, pero compartimos la que vos quieras. ¿sí? Todo esto tiene que ver cómo vos y yo debemos criar a nuestros hijos, debemos educarlos en esto. Mira lo que dice este Deuteronomio 5, 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y cuando leemos esta bendición decimos, yo quiero esa bendición para mí. Y esto se lo tenemos que hacer saber a nuestros hijos, porque ellos también necesitan ser bendecidos. Y la honra, la obediencia, trae bendición. La obediencia siempre va a traer bendición. Así que esto es algo maravilloso. Vamos al otro pasaje que nos dice ahí, eh, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. mira lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Se está hablando de las palabras, de los mandamientos, de la palabra del Señor. Y esto este mandato es para vos, es para mí, es para cada uno de nosotros, es para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿eh? Que estén sobre nuestro corazón y que se las repitamos, eh, que se le, va, le vayamos diciendo, que vayamos insistiendo, hablando en la casa, hablando en el camino, hablando al acostarnos, hablarnos, hablarlo, hablarlo al levantarnos. O sea, fíjate todos los momentos en que tenemos para compartir estas, eh, estas vivencias. Ahí nos habla Proverbios 3, del 1 al 4. Fíjate lo que dice Proverbios 3, acá yo lo estoy buscando en la Reina Valera.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 Yo la quiero para mí y seguramente vos este, la querés. Entonces, el secreto está en guardar la ley de Dios, en honrar, en buscar siempre la misericordia y la verdad. Porque hay bendición, hay largura de días, hay años de vida, hay paz que se aumenta cuando nosotros obedecemos primeramente a nuestro papá celestial y cuando obedecemos a nuestros padres terrenales, cuando somos... Eh, personas honradas que honran, y nosotros hallamos gracia, el, el cuatro me encanta, y hallarás gracia. ¿Cuántos queremos hallar gracia? Dicemos, Señor, yo quiero tener gracia para transmitir tu palabra, para tratar bien y para que más personas te conozcan. Hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué bueno que está este, este, eh, este pasaje de proverbios del 3, del 1 al 4, que nos sitúa y nos pone en una hermosa condición. Fíjate lo que dicen ahí en el mismo eh, capítulo 3, pero los versículos 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Qué interesante también este pasaje. ¿Eh? aceptar la corrección, que es lo que más nos cuesta porque somos orgullosos, yo, vos, cada uno de nosotros tenemos nuestro, nuestra cuotita de orgullo y en esa cuota de orgullo a veces no queremos que nos marquen las cosas que no están bien, pero Dios quiere corregirnos porque dice que al que ama, corrige, al que ama le pone límites como el padre al hijo a quien quiere. Porque si no queremos a nuestro hijo, o si no queremos a otra persona, decimos, bueno, que otro se encargue de corregirlo, total, no es mi hijo, no me interesa. Ahora, cuando es mi hijo, sí, me tengo que encargar de poner las pautas para que lo que está haciendo incorrecto lo pueda hacer correcto, Qué es lo que está haciendo Dios conmigo, con vos y con cada uno de nosotros. Nos marca lo que no está bien porque nos ama. No es que porque nos odia o porque no nos quiere o porque nos menosprecia, nos está diciendo lo que no está viendo bien. No, al contrario, es un acto de amor que el Señor pueda estar marcándome lo que no es correcto. Vamos a leer eh, Proverbios 22.6, ahí estoy buscando también nuevamente Proverbios 22.6, otro versículo que nos habla sobre esto. mira que nosotros hasta nuestra vejez, nuestros lo mismo pasa con nuestros hijos. Ahí se me cortó un poquito, pero ahí retomó la, la transmisión. Espero que, que, que siga, ¿no? Eh, no sé si es un problema de internet de acá, pero ahí este, retomó de nuevo. Eh, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a leer Colosenses 3.20. Mirá lo que dice Colosenses 3.20. Ahí lo estoy buscando y ahí me está diciendo que tengo problemas de conectividad. Ahí me estoy... Este, eh, yendo directamente eh, ahí está eh, coméntenme si este, retomó, si eh, la transmisión no se cortó o por lo menos sigue en pie eh. estoy con los datos directamente porque se ve que mi wifi no está funcionando del todo bien eh. coméntenme si, si sigue la, la transmisión, a ver, o si se me cortó, si se me cortó, estamos eh, en, el, en el horno, pero espero que no, que, que, que siga. Entonces, vamos a Colosenses 3.20 al 3.20. Ah, dice que sí, Mónica, muy bien. Colosenses 3.20. Entonces, ahí estamos. Eh, gracias a Dios no se, no se cortó la transmisión y eso me, me da paz. Y en 3.20 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a al Señor. Se cortó y volvió, dice Isaura. Sí, sigue, dice María Laura. Perfecto, muy bien. Eh, entonces, vuelvo a repetir lo mismo, Colosenses 3.20, y 2 de Timoteo 3.2 también nos habla del mismo tema. Mirá lo que dice 2 de Timoteo 3.2. Se corta, pero sigue, dice, eh, sí. Sí, eso es lo que está pasando, me dice Keti. Así que bueno, eh, sigamos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice, eh, perdón, sí, 2 de Timoteo eh...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 Jesús, qué interesante esto de lo de la niñez. Eh. Todo lo que nos va quedando de niños, de, de, de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes. Por eso insisto a los abuelos, a los papás, a las mamás, eh, a las tías, lleven a sus hijos a sus hijos, a sus hijas, a las actividades del Señor. No nos cansemos. A veces decimos, uy, pero el sábado tengo que ir dos veces, tres veces, no interesa. Eh, o sea, es un cansancio temporal, porque todo lo que estamos sembrando en ellos, todo lo que los maestros, las maestras, eh, los líderes están sembrando en ellos, eso se va a ver a largo plazo, eso va a ser bendición para sus vidas. ¿eh? ¿Cuántos eh, de los que estamos hoy en el camino del Señor decimos, todo lo que me enseñaron de niño hoy lo estoy aplicando? Y por ahí en ese momento no le prestaba mucha atención, pero ahora... Todo eso me está sirviendo, son herramientas, son bendiciones, son palabras que están guiándome. Entonces, no dejes de hacerlo, no dejes de invertir en tu hija, en tu hijo, en tu nieta, en tu nieto. No dejes de invertir ese tiempo de enseñarles la palabra del Señor, de inculcarles, de llevarlos, de decirle, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir eh, a los grupos, tenemos que ir este, a, a, a generación impacto, tenemos que ir este, a, a, a, a los preadolescentes, a los adolescentes, a las reuniones de jóvenes, tenemos que ir, ¿sí? Porque esto va a traer bendición a tu vida y esto siempre te va a estar bendiciendo. Qué interesante lo de la obediencia, ¿no? La obediencia de que nosotros sabemos de que siempre va a traer bendición. Y segundo de Timoteo 3.2 habla de pescados muy fuertes y habla de la desobediencia de los padres. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día nuestra sociedad ha dejado de respetar a la figura materna, a la figura paterna, y todo es cuestionable, y entonces ya no, no, no, no sirve lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos dicen. Pero el Señor dice que lo, la verdad es que nosotros debemos ser obedientes. <coughs> Perdón, sí, que nosotros debemos ser este, bendecidos en la obediencia. Ahora vamos a ese este, pasaje que ya se, vi, se ve un poquito más fuerte en Efesios 5 del 31, y ahí ya empezamos a meternos en ese tema que para algunos va a terminar siendo este, eh, esclarecedor. Del 31, 5, 31 al...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 ¿Y por qué se transforma en una sola carne? ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? ¿Sí? En realidad está diciendo de que al ser un matrimonio ya comenzamos a formar la misma célula familiar. Somos la familia completa. Matrimonio en el Señor. Nos unimos. Esas este, eh, dos personas se unen, se unen como una sola y transforman una unidad familiar que es el objetivo, el plan de Dios para la bendición a la tierra. Cuando él le dice este, a Abraham, te bendeciré y serás bendición, y en ti bendeciré a todas las naciones de la tierra, o a todas las familias de la tierra, dice la reina Valera, está hablando de esto, de esos matrimonios bendecidos. Y está hablando de una unidad, la unidad que al semejante a, a, al, al Señor está hablando de eh, que Cristo ama a la iglesia como a su novia, y que la novia y Cristo van a tener un casamiento y se van a ser van a una sola carne. O sea, es como un misterio, Pablo lo transforma en esa palabra, como en un misterio, pero está hablando de una unión que no solamente es una unión física, sino que es una unión espiritual. Y qué tremendo que es esto, cuando nosotros lo entendemos en este ámbito, cuando lo entendemos en el ámbito de la bendición de Dios en el matrimonio. Porque lo, lo, lo vemos de esta manera. Entonces el matrimonio deja de tener la conflictividad. Viste que empezamos a hablar de las relaciones desde los siervos, después pasamos a las relaciones entre eh, los hijos, los padres, las madres, y ahora estamos en el matrimonio. Relaciones más, este, eh, eh, más íntimas, o relaciones que van a generar vínculos más estrechos todavía. Y en esto comienza la bendición de compararnos como la Iglesia de Cristo. Y ahí el versículo 33 habla de amar a su esposa como a sí mismo. Y ahí comienza un, un tema que por qué eh, cuando tocamos este tema queremos hacer el énfasis sobre todo en la figura tanto eh, masculina como femenina en sus roles, en sus roles bíblicos. El rol bíblico del hombre o el rol bíblico del de varón en esto tiene que ver con el amor y tiene que ver con el cuidado y tiene que ver con el respeto y tiene que ver con la, eh, eh, la protección familiar pero matrimonial sobre todo. Amar a esa esposa como a uno mismo. Amar de esa manera. Entonces, cuando yo entiendo...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 La carga mayor tiene que ver con el esposo. ¿Por qué? Porque el esposo tiene que tomar un lugar de liderazgo. Algo interesante de lo que dijo J. de Greer es este, que si uno lidera correctamente, va a ser un líder que va a tener que perder muchas discusiones por amor y esa, esa pérdida de discusiones en ese amor va a terminar siendo su liderazgo. Y vos decís, pero ¿cómo es el tema? Yo tengo que perder y tengo que siempre ceder. No sé si siempre ceder, pero la mayoría de las veces vas a tener que liderar a tu familia desde la comprensión, desde el amor, desde la protección, desde el cuidado. Porque nosotros somos los que rompemos, hablo de los varones, pero también hablo de, de las mujeres, somos los que rompemos la unidad familiar, la unidad matrimonial, cuando anteponemos nuestros intereses por el de la familia o del matrimonio. Ahora estoy hablando a los varones. Me hablo a mí mismo y hablo a todos los varones que somos parte de los matrimonios bendecidos por Dios. ¿Cómo debemos tratar a nuestras esposas? ¿Cómo nos habla aquí? Pues fíjate que todo este tema que hoy en día, y por eso hablo de la conflictividad social que existe en este, en este tiempo, que tiene que ver con este, el feminismo, el feminismo no surge porque sí, sino que surge porque hay, hubo y, y hay todavía abusos de justamente personas que han malinterpretado este texto. ¿Y por qué han malinterpretado eh, este texto? Porque fíjate que cuando comienza desde el 22, este, comienza a decir, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y pareció ser que estos tres versículos fueron lo único importante en lo que este, eh, a interpretación de, de, esta, eh, de esta modalidad a la que anuló muchas veces a, a la parte femenina o a, a, a las mujeres, Tomaron en cuenta solamente estos tres versículos, pero estos tres versículos no están aislados. Estos tres versículos tienen un contexto, y estos tres versículos hablan de una unidad matrimonial. Y cuando está hablando de una unidad matrimonial, está diciendo, el Señor está viendo al varón como el líder de ese matrimonio. Y al que le va a pedir, y ojo que nos va a pedir a nosotros, varones, si vos sos un esposo, un marido... Ten en cuenta de que esto va a pedirte el Señor, me va a pedir a mí por la unidad matrimonial, porque el líder soy yo, el que tiene que llevar la responsabilidad de que ese matrimonio no se rompa y de que esa eh, esposa se sienta amada, se sienta cuidada, se sienta respetada. Voy a ser yo, voy a ser el, el, el esposo. Y parece que está poniendo una carga que uno dice, uy, pero fíjate lo que está sucediendo. Está poniendo una carga, que es una carga lógica, cuando alguien tiene que liderar. Alguien tiene que liderar. Alguien tiene que ser el líder. Alguien tiene que, que, que poner este, eh, el liderazgo por arriba. Ahora, ¿ese liderazgo es autoritario? ¿O ese liderazgo es abusivo? ¿O ese eh, liderazgo es este, eh, eh, autocrático? ¿O es un liderazgo sumiso y sujeto también al liderazgo de Cristo porque todo tiene que ver con todo si yo soy un líder que estoy sujeto al Señor mis dirigidos van a estar sujetos al Señor si yo soy un líder matrimonial donde estoy sujeto a Dios mi familia va a estar sujeta a Dios entonces esto que está diciendo Pablo lo está diciendo como un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico? Que los líderes, los líderes lideren y que las personas que están siendo lideradas sigan a sus líderes, nada más. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y a esto el Señor quiere llegar con esta enseñanza, o por lo menos en esto que nos decía Pablo. Que nosotros somos un solo cuerpo. Que nosotros somos una misma familia. Que nosotros somos los que... Debemos enseñar, liderar, llevar adelante la unidad familiar. Somos nosotros los que debemos ser los impulsores del amor en nuestra familia. Somos nosotros los que tenemos que mediar entre las partes conflictivas. Somos nosotros. Y obviamente, obviamente toda la familia va a estar bendecida. Cuando todos, como cuando todos nosotros seamos bendecidos. Este, eh, realmente eh, sujetos a la autoridad de Cristo. Me dice Ketty, antes lo tomaban como autoridad sobre la mujer y quería que haga lo que él quería, pero exactamente lo que dice al final, Ketty tiene razón, Dios pide tratarla como vaso de cristal. Porque nosotros no tratamos este, con, con, con animales ni con este, eh, subordinados, eh, indefectiblemente, sino que tratamos con alguien que estamos amando. Y por eso habla del amor, y cómo voy a tratar a esa persona. Entonces, los abusos no son de Dios. Los abusos no son de Dios. La, eh, el autoritarismo no es de Dios. El despotismo no es de Dios. No es de Dios. No, esto no fue el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros funcionemos como familia, como cuerpo, como equipo, y todos nos ponemos de acuerdo. Obviamente que el, el varón va a ser líder, y obviamente que va a ser la cabeza del hogar, eso no hay discusión, pero el liderazgo se va a ejercer en amor, el liderazgo se va a ejercer en servicio, soy yo el primero que tengo que servir, soy yo el, el, el primero que tengo que estar al servicio de mi familia, soy yo. Porque el líder es el que da el ejemplo. Soy yo el que voy a tener que hacer las cosas que no me gusta hacer para bendecir a mi familia. Soy yo. Soy el líder. Y cuando el líder comienza a enseñar amor, ¿qué va a pasar? Cuando el que lidera enseña amor, ¿qué va a suceder? Acuérdate lo que decía Pablo en, en, en Corintios 13, que el amor es superior. Y cuando yo tengo amor, mi matrimonio va a tener amor. Mis hijos van a tener amor. Y si yo les enseño del Señor, mis hijos van a seguir al Señor. Así que, varones, la responsabilidad mayor es nuestra. La responsabilidad mayor es nuestra. Y somos nosotros los que debemos tomar nuestro liderazgo en serio. Ponernos los pantalones largos, como decían antes, y tomar nuestro liderazgo en serio. Y liderar nuestros matrimonios en amor. A nuestras esposas en amor, a nuestros hijos en amor, liderarlos en la búsqueda de Dios, ser ejemplos, ser ejemplos de varones restaurados, sanos en Dios. Por eso el desafío para nosotros los varones es aún mayor. Y obviamente que el desafío para las chicas, para las esposas, es el de saber de que ese liderazgo lo tiene que ejercer el varón. Y saber de que el rol de la esposa es el rol de estar al lado de su marido y de estar en total acuerdo con su marido y el de preservar la unidad familiar. Con eso todo se termina de acomodar, todo se termina de encajar. Y yo creo que la verdad es que esto fue revolucionario porque Pablo, en definitiva, estaba poniendo orden a una situación que estaba totalmente desordenada. Fíjense que cuando Pablo está hablando de todo esto, está llevando a todo el plano, desde el plano matrimonial, al plano familiar, al plano laboral, a todo el plano social. Y está diciendo, nosotros debemos ser ejemplos. Vos, yo debemos ser ejemplos. ¿Sí? Cuando nos miren nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos nuestros amigos, cuando nos miren cómo funcionamos como matrimonio, cómo funcionamos como eh, familia, cómo funcionamos como eh, eh, sociedad eh, laboral, cómo funcionamos, nosotros debemos ser ejemplo, porque nuestro ejemplo es el que predica mucho más fuerte que nuestras palabras, nuestro ejemplo predica mucho más fuerte, mi ejemplo predica mucho más fuerte. Entonces, por ahí puedo este, ser muy locuaz con mis palabras, pero el ejemplo es que eh, los demás conozcan al Señor por lo que estoy haciendo. ¿sí? Eh, dice a, al final J. De Grir, he oído decir que uno puede medir cómo progresa su vida en Cristo por cómo se relaciona con sus padres, su cónyuge o su jefe. Si nosotros basamos nuestro progreso espiritual solamente en... ¿En qué también hemos vivido en nuestro hogar o cómo, se han, o cómo nos hemos comportado en el trabajo? ¿Cómo creemos que está progresando nuestra vida espiritual? Y nos deja esta pregunta, y yo te la dejo a vos, y yo sé que Dios me está hablando y seguramente que te está hablando para corregir cosas que todavía no están correctas y para cambiar, ¿sí? El Señor nos está eh, diciendo que tanto... Las madres como los padres, como los esposos, como las esposas, los hijos, las hijas, los que sirven, todos necesitamos corregir nuestras acciones para servir mejor, para vivir mejor, para predicar mejor con nuestros ejemplos, con nuestras obras, con lo que hacemos. ¿Sí? Esto es muy interesante lo que está diciendo Pablo porque nos eh, enfatiza y nos organiza en lo que debemos hacer. ¿Qué te parece si oramos? Gracias por eh, aguantarme hasta el final en este diálogo casi eh, eh, cortado por ahí por, por, por internet. Gracias por aguantar hasta el final y oramos y la verdad que nos deja pensando este pasaje tan profundo del de libro de Efesios. ¿Sí? Oramos, Señor. Muchas gracias por la vida de Pablo, por la vida de este apóstol que nos ha dado tantas instrucciones, tantas, tantos consejos. Y Señor, gracias porque eh, el Espíritu Santo habló a través de él y nosotros escuchamos tu voz y queremos eh, ser liderados por ti, Señor, como iglesia, como tu novia, como eh, la futura esposa tuya, Señor. Queremos ser liderados por ti porque vos sos la cabeza de la iglesia y porque al que debemos honor, respeto, es a vos. Y por eso queremos que nos enseñes, nos corrijas, nos muestres las cosas que no están correctas y que podamos ser sabios al tomar decisiones. Gracias por todo lo que has trabajado en nosotros, pero gracias por todo lo que vas a seguir trabajando. En tu nombre, Señor, cerramos este momento de, de reflexión, de, de abordaje de la palabra. Y te damos a ti la gloria. Bendecimos a los hermanos que están eh, en diferentes situaciones, a aquellos que están enfermos. Oramos por su sanidad. Declaramos que por tu llaga fuimos curados. Y oramos por aquellos que eh, están también pasando problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas eh, sociales, problemas laborales. Oramos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga, gracias por estar eh, hasta el final. Y bueno, nos vamos a seguir comunicando seguramente el próximo, eh, ya estamos terminando, ya estamos terminando con Efesios, hermoso, hermoso momento de, de reflexión. Y, y bueno, después vamos a un próximo desafío. Pero por ahora terminamos con Efesios, ya estamos, creo que la última va a ser el próximo martes. Así que bendiciones y nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 20 horas. Eh, ya creo que vamos a estar allá en vivo en la en la iglesia este, y también transmitiendo a través de, de, de, de las redes sociales. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Chao. Que tengas una hermosa noche.